Bienvenidos a una nueva cápsula. Hoy vamos a hablar sobre una parte oscura de la inteligencia artificial. El desarrollo de esta tecnología, como muchas otras en nuestra historia, trae aparejada prácticas que responden a actitudes un poco colonialistas. Sí, de esta manera se ejerce poder de parte de uno sobre otras poblaciones más vulneradas y el medio ambiente también. Y hoy hablaremos de un tipo de colonialidad: el de los ghost workers o trabajadores fantasmas y los beta testers. ¿Woo? Como ya saben, el uso masivo de datos es una de las características para que cualquier sistema funcione. Pero muchas veces, para que estos datos sirvan al entrenamiento de un algoritmo, tienen que estar etiquetados. Por ejemplo, si usamos un asistente de voz como el de Siri, el de Apple, se debe identificar el comando Oye Siri e interpretar lo que se está pidiendo. Si queremos identificar animales, debemos entrenar un modelo con miles de imágenes de animales clasificados. Lo mismo sucede con la moderación de contenido violento o de carácter sexual. Para muchos experimentos existen conjuntos de datos ya etiquetados con los que se pueden entrenar algoritmos y ser medianamente precisos. Pero para productos de consumo que requieren mayor precisión, como los que ofrecen las startups y grandes empresas, se necesita una mayor cantidad de datos. Es decir, para entrenar sus algoritmos, desarrollan sus conjuntos de datos con millones de entradas. Para ello muchas veces otras empresas son subcontratadas para revisar y etiquetar estos datos que son la clave del éxito para que el conjunto de datos pueda ser útil al entrenar el algoritmo. Estas subcontrataciones incluyen empresas que tienen empleados en países subdesarrollados o con trabajadores remotos. Estos trabajadores llamados ghost workers y en casos muy extremos, estas personas que etiquetan los datos son prisioneros o empleados donde las leyes de trabajo no los protegen suficientemente. Otra forma de contratación para procesar datos es a través de plataformas como Amazon Mechanical Turk, donde cualquier persona puede realizar tareas que son asignadas y son pagadas con sumas mucho menores que el salario mínimo. Las personas que recurren a este tipo de trabajo son personas que no han podido acceder a un trabajo formal y por ello recurren a estos métodos donde tienen que trabajar más de 12 horas diarias para reunir suficiente dinero y sin ningún tipo de seguridad social. Aún peor. Según una encuesta, estos trabajadores, el 30% ha reportado que no se le han pagado por el tiempo trabajado. No todo lo que brilla es oro. Debemos tener en cuenta que mucho de lo que llamamos inteligencia artificial no está automatizado, sino que hay cientos de ingenieros trabajando detrás y otras miles de personas siendo explotadas. Para sumar al conflicto, organizaciones que defienden la privacidad han alertado que empresas como Apple o Facebook que subcontratan a otras para este tratamiento de datos están vulnerando la privacidad de los datos que los usuarios les otorgaban. Por ejemplo, Apple por su parte ha decidido cancelar estos contratos y pasó a desarrollar su sistema internamente. Hablando de desarrollos, existe otro caso de colonialidad cuando se trata de productos que aún están en desarrollo pero que se implementan en algún territorio o población hasta que se refine de esta manera, las empresas obtienen experiencias de usuario y pueden resolver errores con una gran cantidad de individuos. Sin embargo, estas prácticas se llevan a cabo en países donde no existe protección de los datos de las personas y se producen daños que no pueden y no tienen que hacerse responsables. Por ejemplo, la famosa empresa Cambridge Analytica, que ha influido en las elecciones de Trump y en el Brexit, había probado su sistema anteriormente en las elecciones de Kenia y Nigeria con el fin de probar su solución para influenciar políticamente a los votantes. De esta misma forma, Palantir, que ofrece un software de predicción policial, habría implementado su sistema para aprobar en la ciudad de Nueva Orleans sin ningún tipo de aprobación pública o oficial. Estas herramientas han sido utilizadas para perseguir individuos o controlar barrios históricamente habitados por afroamericanos. En ambos casos hablamos de prácticas en las que se aprovecha la falta de protección y visibilidad para desarrollar productos que serán comercializados en un futuro. Este tipo de prácticas suelen estar avaladas por un discurso de innovación y progreso, similarmente como se ha hecho durante cientos de años en diferentes contextos históricos y sociales. Es por eso que muchos investigadores y periodistas buscan documentarlos a fines de poder detectar y enunciar estas prácticas que no dejan de ser una forma de abuso y colonialismo. Este es un problema muy importante y que recién está saliendo a la luz en el mundo de la Inteligencia Artificial. Exploraremos eh, este tema y muchos más en los próximos capítulos, así que sigan con nosotros. Adiós. Adiós.